Buenos días, estoy de camino a Barcelona, en concreto estoy de camino a casa de Alex y mañana vamos a hacer algo muy especial, la mayoría de la gente no sabe que esto se puede hacer en Barcelona pero espero demostraros que sí se puede, así que basta de cháchara, vamos para allí Buenos días, no sé muy bien, pero son las 6 de la mañana. Estamos en casa de Alex. Bienvenidos al campamento de verano de los Boyset. Sí. Hola, ¿todéis? Sí, en el invierno, Marcela. tenemos desayuno Alguien le da para abajo sí, Buenos días Buenos días por la mañana Beltrán bien, no, no estoy ni cansado ¿Dos horas? Sí, bro, me quedo igualada Esta es la actitud ¿De vuelta ¿Cómo estás? Nuevo. ¡Ah! Primer check de la mañana. No podemos decir dónde estamos, ¿no? No se puede decir dónde estamos. Top secret. Spot secret. Pero dejamos las luces puestas para ver las olas. Sí. Se puede aparcar cerca de la ola. Las olas son todas para mí, todas, todas. Lo que parece es que no hay olas. Ahí ola? están las olas sí. y no rompe más que espumita. Va cambiando, pero <risa> Pero os aseguro que hoy lo conseguiremos. Primer spot, no hay olas, vamos al segundo spot. Vamos a chequear el segundo spot Lo primero que estoy pensando ahora es el sonido ¿Oyes algo? Suena muy pequeño Suena a olas minúsculas Suena que el suelo aún no ha llegado Pero bueno, al que madruga Dios le ayuda, dicen ¡Ay mi madre! Tanto hype para nada No hemos encontrado olas, pero no vamos a parar de buscar al final, bueno, de momento no hay olas en Barcelona De momento De momento, de momento Pero todo lo malo trae cosas buenas Vamos a desayunar los mejores cereales de España Y del favorito. mundo, saludables Muchos acertasteis Lo que nadie vio es que estaban de fondo en esa estantería yeah. Yo los puse a ver si alguien lo decía, pero nadie, nadie lo vio Dicho esto, ahora que ya podéis saber cuáles son El, Madre. Madre. el trabajo de un año la primera granola, sin azúcares añadidos Sin aceite, 100% saludable A todas les ponen aceite, a todas les ponen O azúcar, o miel, o sirope Para que estén dulce y pegadas Y nosotros con un año de trabajo hemos conseguido hacer algo Que nadie ha hecho, endulzarla con dátil Preservando toda la fibra, o sea que es como tener el dátil Y bueno, esta es la explicación técnica Pero el resumen es que es saludable Y que está, está que te cagas. de locos Dale, come cada día de su vida Sí, la verdad es que sí <risa> la verdad es que eso, no parado nada. Antes de que saliera Alex, ¿me puedo llevar una casa? Y yo, sí, pero no subas nada, que no lo vea nadie <risa> Y bueno, bueno, vale. Escuchad esto para que veáis que sí que está crujiente. Oh. ¡Ay, mi madre! Dios mío! Mira cómo cruje, esperad. Oh. Oh. Mm. Aquí están va a estar muy bueno, Y ¿eh? Beltrán y yo. A mí es que me gusta tanto que me lo voy a hacer solo. En el aso. Muy bueno. Ahora nos vamos a poner un vídeo de surf en el proyector para motivarnos. Ya a desayunar. Prometo que hoy no es otro día, que no han pasado dos días desde el otro día que no hubo olas. Y hemos cambiado a Beltrán. Por a ver, estoy de vuelta. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Las Bueno, ahora ya es más tarde. Ahora son las 8, ya. La búsqueda de olas ha durado dos días. Pero hay olas, las estamos viendo desde aquí. Hay olas. Hoy es el día. Ahora sí. Ahora sí que sí, pipote, chiquillo, pase. A ver, va a ser un baño de mierda, eh. eh me... Albert tío, positividad. Hemos ser... encontrado una calita solo para nosotros y ayolas. Bueno. Ayolas, tío. Recuerda que estás en Barcelona. El otro día, no voy a decir dónde, pero había unos tubarros. Eh, en Barcelona. Cerca. Venga, que te calles. Rudalías. <risa> que te calles, tú, de aquí. Rudalías. <risa> o ¿Seis hay olones, en verdad. Hay un par de tubos ahí en la izquierda esa. Bueno, ahora no sé, pero hay par de tubos. <risa> <ríe> motivada lleva Tarek Si sí, yo me tiro, yo sí me tiro, ¿no? mi par de... Vamos a prepararnos ¿Y Ahí, placa, Tarek Desayunito Amarilla ¡Ese! ¿Cómo sabes que me gusta la marrón, eh? A mí, cacahuete y... Chocolate, me toco? chocolate Me toca chocolate uh! Que no se respire miseria A desayunar Clarito de agua y barrita Guau, cacahuete mm -hmm. y nadie es la mejor, eh mm -hmm. ¿Me das agua? dejo un poco yo de mi barrita? Cacahuete y uh chocolate -huh. ¡Hola, vamos. ¡Mmm! tiene mucha energía por la pa, mañana Demasiada, eh, demasiada Este es este ¿no? nuestro café, chavales Está todo el puto día así Desde que se despierta hasta que se va a dormir Tengo una jerebilla que te caíste. Aún hay dudas de si duerme, porque cuando nos vamos a dormir sigue despierto y cuando nos despertamos está mirándonos fijamente despierto también. <risa> vamos a surfear. Había rocas ahí. Casi me las como. Espero que la tabla no esté rota, la verdad. Ya sé por dónde no tengo que ir. Una piedra inquieta que me da mil vueltas, mi hace tembla, pero me hace sentir mujer. ¡Dios! Yes, lo mató, jodido. Bueno, ya hemos salido. Estoy esperando a Mikel, Alex y Albert que todavía siguen dentro. Uh. Uh. Uh. ¿Qué tal las bolitas, Michael? Manito, bañito en Barcelona Cundió, no como gran Canaria, Canarias, pero, pero estuvo bien Estuvo <risa> <la, la>, <risa> bien eh, mira, mira. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desduda? Una fiera inquieta Que te da mil vueltas Sin más se temblar Pero te hace sentir mujer Nadie me lo quita Quita el slow Mayer slow, bro Ah, gracias por quitarlo, tío De puta madre Y ahora lo bueno Que tenemos aquí un charquito De puta madre para, para limpiarse los pies Vamos a limpiar los pies ¡Oh! ¡Ya está loco, tío! ¡Dale, Tarek, ¡Bueno, saltito! ¡Ah! ¡Dale, Tarek. ¡No sé si queréis bañaros con vuestros colegas con el agua a 16 grados sin tener nada de frío Bro. Código Boyset, En DIPLE oh, ¡Qué rico! Tostadita vegana, ¿eh? Oh. Uh. Ah. Ah. Oh. ¡Cómo está esto! La cara barceloneta de nuestro amigo Jordi Bonitos colores y buena comida Muchas opciones veganas y buenos oh. sabores también. Sí, sí, sí. Te lo digo yo. Oh, esto tiene una pinta. Esta de aquí, que Buah, la tuya tiene un pintón. Con este día de surfe en Barcelona, despedimos el vlog. Le voy a dejar a Alex. Decían que era imposible surfear en Barcelona. No lo es. Hemos surfeado en Barcelona. Prometo que hay días que hay mejores olas. Eran bastante buenas, pero aún se surfean mejores olas. Eso sí, cuesta y hay que buscarlas mucho. Dicho esto, vamos a disfrutar de la comida y. ¡OK!